¡Hey! Chicha, va! ¿Me perdí algo interesante? Love hotel Suficiente. ¿De qué me perdí? Esperen, es una broma punk. Retrospectiva. y a mí, y me importa? y esto misterioso. y ¿De y ¿De Encuentro esto muy misterioso. ¿Qué odio ya que está... ¿Hasta ahí que no se ahí? Pues alto que mi rey. Al día siguiente... ¿Aquí ni estudio de Jogo! ¡No lo hagas, Lisa! ¡Es una trampa! ¡Corre! ¡Qué elegancia la de Francia! ¿Qué ¿Qué fue lo que dijiste? ¡Chichi, oh, chichi, ¡Uf! Qué buena pregunta, me Kanae-kun Hay una explicación, te la acabo de explicar y viva Jesucristo. ¿Qué galleta Ah. qué? valga verga loco! qué? qué? qué? qué? か。ああ、かあ、<笑> qué Esto va a ser interesante se no ¡Te lo está tomando con calma el mono este! Es hermosa. ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué, de... qué? qué? ¿Qué? ¡Soda! t se t t no oh, mames, ¿ahora qué hago? Ya se me paró esta san ¡Imasugo más ahorita que Uy, otra vez Esto es incómodo Kif, siento una perturbación muy sensual en la fuerza ¡Sí! ¡Sí! Y si liberaban a alguien por un tecnicismo Lo encontraba y lo mataba a golpes brutalmente ¡Ahhh! ¡T-Taiso! ¡Taiso! ¡Taiso! Al día siguiente ¡Kitagawa-san! ¡Kitagawa-san! ¡Kitagawa-san! ¡Kitagawa-san! ¡Sí, lo sé, lo sé! ¡Mucha ¡Mucha paja!